Oh, Batsy, cuántas veces has sido la piedra en mi zapato, cuántas veces he soñado destruirte, maldito murciélago, eres una rata moradora que solo quiere arruinar mis planes. Ay, cómo te detesto, Batman. <ríe> ah, hola, chicos, permítame presentarme. Soy el Joker. Sí, hay un chico detrás de esta máscara, que me representa, y ha sido muy divertido jugar con él, porque esto es muy divertido, es una gran broma, ¿no es cierto Murciélago? Me encanta el personaje de Joker, porque siempre me ha gustado Batman, es como un hoy. Tratar de destruirlo Imagínate que hemos hecho un cortometraje con las 36 caras Fabuloso La verdad nunca había interpretado algo así Fue muy maravilloso haber participado con ellos Con Julián, con Kata. Fue realmente divertido Mi experiencia es muy buena La verdad me reí mucho y al final siempre queda el hombre detrás de la máscara <risa> ¿Qué vendría siendo yo aquel que está detrás del personaje del joker soy yo, Hernán Darío Poveda que gracias a las 36 caras he estado trabajando en este bello personaje que me encanta es loco Atrevido, audaz Y siempre le saca una sonrisa a todo el mundo Aún sin quererlo Así que adiós